Julio Martel, Julio Pedro Arispe, 14 de mayo de 1923, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 2009. Fue un cantante argentino de tango. Siendo un adolescente, migró con su familia al Gran Buenos Aires, instalándose en Hunro, donde comenzó a cantar tangos. En 1943 ganó el concurso organizado por Radio del Mundo para elegir un cantor para la orquesta de Alfredo de Ángeles y en 1946 llegó al pináculo de la fama cuando la emisora contrató a la orquesta para muy popular programa Radial Los Tora Tango Club. Se destacó como cantante de la orquesta de Alfredo de Angelis como solista o a dúo con Carlos Dante durante los años 40 y como solista con su orquesta propia de en los años 50. En 1951 dejó la orquesta de Angelis, actuando como solista, con su propia orquesta, hasta 1959. En el cine, cantó Pregonera en la película El cantor del pueblo, 1948, con la orquesta De Angelis, y actuó como galán en el ídolo de Tango, 1948. Se separó de la orquesta De Angelis en 1951, cantando en Uruguay, Chile y Colombia, donde se radicó, durante tres años en un lugar de su residencia su popularidad se mantuvo con los años pese al retiro y ha sido homenajeado con en vida con un festival en su honor y colocándole su nombre a una plaza en 1992 en ocasión de celebrarse el 85 aniversario de la ciudad encabezó una caravana en auto descubierto. Con registro vocal de barítono, entre sus canciones más difundidas se encuentran Pregonera, Pastora, Remolino y Pobre Colombia.